¿Qué tal gente? Eh, bueno, como lo prometido es deuda acá tengo el, el boceto de, de Ladybook que he prometido en el anterior video y, y bueno, de pronto comentar bueno, hasta ahí llegamos ya puedo empezar a, al siguiente paso que es lo que quiero seguir practicando pues para la parte como decía en el anterior video para, para empezar ya con el color porque pues igual siempre eh, se tiene que llevar un proceso pues para estos para todo, mejor dicho entonces pues lo que tenemos aquí pues ya tengo aquí el boceto más o menos lo, pues, lo que utilicé fue pues, este pues este lápiz que es un lápiz normal de un HB, un Faber-Castell yo creo que es el brasilero y ya pues con lápiz borrador y borrador este pues normal ese que tengo ahí y, y este que es un portaminas estándar bueno, normal ese es eso no importa porque igual pues son cosas muy básicas que se están usando y un papel de 90 gramos que es un papel bond la fotografía pues ahí está la fuente es de un blog y es de Lady Book bueno no conozco mucho la historia de Lady Book pero pues sé que es de una película y, y, que, y por lo que están viendo o sea lo que están viendo acá pues está la original y aquí está pues el derivado entonces pues igual lo primero que yo empiezo haciendo siempre pues es una cuadrícula, una retícula que pues ahí se ve. Ahí está. Y no, y, y sin embargo, después de eso nada más lo que uno ya pues empieza a hacer como a dibujar y a mirar. Y, y pues igual ahí va saliendo las cosas, o sea, ahí va saliendo todo lo que se va haciendo. Y pues es un proceso, ¿no? Es un proceso y cual de todas maneras ustedes ven aquí en los labios pues todavía hay un poco de errores pues con respecto a lo que está en la realidad pues en lo que está en el en el otro, ¿no? en, el, en el original, que igual eso se va cambiando porque siempre se, siempre hay una visión que uno tiene al hacer estos dibujos y, y bueno ahí ustedes lo están viendo un poquito torcido porque pues yo estoy sentado entonces de pronto si uno lo pone como más recto pues se va a poder ver Pero igual no, no tengo como es como colocar la cámara fija entonces pues por eso lo hago así y, y aquí pues igual yo no sé por qué hasta qué punto aquí en este momento ya puedo empezar a hacer lo del coloreo porque ya le pues o sea siempre uno como artista o como dibujante de, de cualquier cosa uno siempre pues se deja guiar por los instintos y por lo que desea hacer entonces y lo que el mismo dibujo quiere que uno haga o que uno vaya haciendo entonces uno pues igual va como metiéndole su propio estilo su propio diseño porque igual estos son personajes que ya están creados no entonces son personajes que pues que ya existen además tienen propietario como he dicho en otras cosas pues igual es como si ya tienen dueño entonces igual no tampoco se va a apoderar pues de esos, de esos de esos derechos simplemente lo que uno hace es una reproducción o una, una obra derivada de lo que uno está viendo y de todas maneras ya le empieza uno a meter pues su estilo y empieza a corregir digamos estos errores que estoy haciendo ahí mientras voy hablando es que igual eh, en el esquema digamos lo bueno que tiene de hacer este método que estoy haciendo que primero se trabaja con un HB y ya después este que es una mina 05 que, ah, 05 que es de Stanley eh, lo que pasa es que igual ya uno después de que tiene el boceto pues así dibujado con el lápiz es mucho más fácil dibujar porque es un lápiz que es más suave y, y, y que no, no rasga el papel y también es mucho más fácil dibujar con un lápiz de toda la vida que dibujar con alguna herramienta más profesional eh, bueno con otros marcadores o, o con otras cosas eh, siempre es lo básico digamos yo lo que además me siento mejor haciéndolo con un lápiz porque es como más fácil para la utilización si ¿sí? entonces yo lo hago así y después ya cuando ya tengo pues una cosa más o menos que me va gustando porque igual siempre se va borrando y, y también lo que uno está viendo porque pues si ustedes miran Ahí tiene pues sus ojos, todo lo, lo más difícil que uno hace en un retrato o en un dibujo son los ojos, o sea, los ojos y las manos. Aquí no le damos las manos porque pues no las tiene ahí, pero los ojos sí siempre es lo más difícil. O sea, digamos en este dibujo lo que se hizo fue encajar primero lo que es la cabeza y de todas maneras, si ustedes miran, hay una, o sea, lo que es la volumetría de lo que vienen siendo las planchas pues del pelo y todo esto, toda esta parte, todo esto, pues. Eh, se va se va que se va se va colocando como la o sea la forma del volumen de lo que se va haciendo de lo que se va mirando y pues igual eso ya son cosas que cada uno puede ir haciendo o sea eso es difícil de explicarlo porque pues igual eso es un proceso del dibujo ¿sí? Entonces son como que cosas que cada uno debe ir haciendo y pues lo importante es como, no sé, o sea, como mostrarlo. De pronto por pues lo, si lo que digo, se compromete uno a que va a hacer una cosa pues igual la tiene que hacer. Y no porque la tenga que hacer sino porque igual como que es un proceso que uno mismo va haciendo en la mente. Entonces uno mismo va, digamos aquí con esto, yo, yo no soy zurdo pero puedo estar haciendo estas cosas con la mano izquierda porque son cosas que en mi mente ya están... O sea, digamos, con, con, el, con lo que yo ya sé que está en el dibujo, pues lo voy haciendo en el esquema y puedo ir hablando y no tengo problema, porque, pues, igual si, si algo llega a suceder o si borro alguna de las líneas que tengo, pues, igual las puedo recto. O sea, es la seguridad que uno tiene que ir adquiriendo a través de, de, de que va trabajando. Eso cada uno lo va adquiriendo, sí. digamos, obviamente. Va a tener algunas cositas de pronto que no van a empatar perfecto, igual tampoco, o sea, o de pronto el dibujo linealmente no se va a ver igual que, que lo que se está viendo acá, porque pues igual es una derivación de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues igual lo importante es que uno disfrute lo que está haciendo y, y se le olvida un poco el mundo de lo que sucede a nuestro alrededor mientras vamos haciendo dibujos, mientras vamos como, no sé, como. Como pensando en ciertas cosas que, que, que, que vamos viendo, ¿no? Que es lo que está en el dibujo. Y, igual es muy bonito que cuando uno termina un dibujo, sentirse orgulloso de que uno lo ha dibujado, yo creo que es lo más importante. Y no solo que lo ha dibujado, sino que es capaz de hacer lo que. Es algo muy sensacional, que es lo único que permite. Pues es el arte es lo único que permite hacer eso, ¿no? Entonces, el arte, el dibujo, la pintura, todo. La escultura. Todo cualquier clase de diseño lo que nos permite es eso, ¿no? Entonces. Eh, pues bueno o sea ya la, digamos que otra cosa aquí pues igual eh, yo siempre le voy como digo yo hay veces uno se va soltando y va haciendo como va tratando pero hay que va tratando como de ir dibujando más más más y después uno ya quiere pasar a, a, a revisar el dibujo pues a, digamos a siempre uno quiere como ir haciendo ya el volumen ir haciendo lo que es el eh, Todas las sombras, todo lo que se está viendo acá, las luces, igual uno siempre quiere como ir haciendo eso porque eso está en su mente y es difícil que lo vaya como, como, como que lo limite, sí Entonces como que uno tiene que detenerse y tener a alguien que atrás le, lo detenga para que usted pueda, digamos, en este dibujo para que lo que yo quiero es ya después hacer la parte que es del dibujo, del coloreo, de los colores, no sé por qué se me pegó esa palabra de México pues de diseñar con los colores o dibujar pintar colorear pues lo que lo que se va a hacer porque ya aquí con este dibujo que tenemos aquí en la en esta tablet pues ya, ya se puede ver lo que necesitamos y, y, y eso es esa clase de colores y de tonos que necesitamos para la piel que esto es un modelado 3D ¿no? esto es un modelado 3D eh, muy seguramente está hecho en malla yo creo en Maya. creo que debe estar hecho en malla eh, yo también domino esa parte de la parte modelado 3D pues en eh, Maya no tanto pero sí Blender bastante entonces pues bueno Maya sí Maya soy como novato no no como nivel medio medio medio medio medio medio <risas> Eh, no mentiras, igual sí, o sea, se hace lo que, lo que es la parte, lo básico. Pero ya en Blender, pues uno igual puede ir trabajando ciertas cosas, igual la gente que maneja Blender, pues hay gente muy profesional haciendo eso y haciendo ese tipo de modelados para, para videojuegos y para películas. Entonces, pues aquí uno vamos, vamos corrigiendo aquí con la mano izquierda, igual, no importa con qué mano se haga, lo importante es que uno vaya pues va mirando y y va como corrigiendo todo eso bueno igual lo, yo creo que lo que se quiere decir para este video nada más llega hasta ahí porque pues o sea ya se hace como la parte delineado que es lo que más se tiene que aprender de la parte del cómic o del dibujo lineal para cómics que es la parte delineado delineado sí, del delineado pues con D, que eh, eh, se necesita para, para pues para que las formas queden fijas y no, se, y no tengan volumen porque las formas tienen que quedar como como línea si ¿sí? tiene que quedar como línea porque porque después se le va a aplicar alguna tinta o, y si uno después lo trabaja con con acuarelas o como tenga la técnica o, o si lo va a dejar como en este caso que yo quiero hacer para dibujarlo con colores o con, o con cualquier otro medio que bueno si es papel pues para medios que son eh, grasos y que no son líquidos sí o sea son como como de, de, de arcilla así que son medios grafito o colores o porque si le aplicamos un un, un un óleo o le aplicamos alguna pasta así muy dura aquí a esto pues se nos va a dañar el blog, se nos va a dañar todo se nos va a dañar el dibujo se nos va a dañar todo entonces esto pues es para técnicas de lápiz de papel, de pues de que tenga colores y sí, como no, no tan no tan que no son tan medios líquidos. Y, y esto se sí aplica para cualquier clase de dibujo. Yo creo que más adelante voy a hacer otros dibujos de más aparte como no no no de pronto no del cómic, sino que sigo más bien haciendo videos como de la parte de yo no sé si llamarlos no tutoriales no son como video comentarios o video blogs, yo no sé cómo se llamará eso en los que uno puede ir haciendo como lo que estoy haciendo simplemente va comentando va hablando el proceso va documentando y, y eso mismo estoy haciendo con mis videos de Revit que son los que estoy documentando también igual entonces pues igual pues y también medida del, del tiempo no del trabajo porque pues igual no se sabe qué tanto se, se, se tenga tiempo para eso y, y ya entonces vamos a ver cómo nos continúa yendo porque igual yo también estoy aprendiendo y tengo que, uy, ya le he pasado mucho las manos y se me está puercando muchísimo el papel porque como las manos, ustedes saben el grafito es lo más como más sucio porque igual depende también como que uno no tiene una hoja un papel que le esté tapando acá para poder ir trabajando además como estoy grabando el video con esta mano pues también lo voy ensuciando pero igual pues como si la cambio y utilizo esta mano, pues igual puedo ir borrando, igual ustedes saben que, o sea, igual el mismo, el mismo papel de ahí va soltando y como que ya se va viendo más clarito. Si sí, se están, se volvió se en puerco, todo, pero pues bueno, igual son cosas que, que es de la limpieza, sí, eso digamos, yo, o sea, tampoco aspiro yo a ser pues un dibujante que, que digamos como algunos que he visto que pues dibujan y les queda todo perfecto limpio pues igual no yo no soy de esa clase de dibujante porque pues si como uno usa las manos y en este caso como estoy como también dibujando y haciendo ahí al tiempo todo pues no pues tiene uno que tener como tal pues tiene que tener como estar en una mesa no puede estar uno así como estoy acá yo sentado pues libremente haciéndolo porque pues para un sketch pues sí funciona pero ya vemos si uno yo siempre, pues yo lo voy haciendo como si fuera un trabajo terminado, pero, pero no, o sea simplemente no, no da, sí, simplemente no está pues está, mugra, está mugrando, están por lo que no tengo el papel que digo pues que me esté protegiendo para, para que no se me ensucie, pero bueno, eh, eh, después ustedes saben que uno puede hacer otro trace, un trace, o sea un calco, y, y pues también puede ir a repisar otra vez y o trabajarlos con tinta, lo que hace también la gente es que los en tinta y después ya borra y ya queda todo pues en tinta igual estos dibujos también se podrían repasar y, y hacer el trace como digo en otro papel calcarlo en una mesa o en un lamp, sí, en una mesa cualquiera que tenga luz y ya y se le y ya y se traspasa pero igual bueno esos son otros procesos igual bueno ahí está lo que es del idebug y, y lo que yo quiero es como bueno vamos a ver qué que, que más adelante pues hasta ahí como comenté lo que ya hice y de pronto para el otro video que haga ya es como empezar a ver cómo voy a empezar a trabajar lo que es el color porque me tengo que mirar videos y mirar teóricamente cómo es que voy a ir haciéndolo porque yo tampoco tengo la idea pues para sacar esos colores que tiene aquí todo o sea en, en dibujo de colores con colores entonces pues voy a ver cómo lo puedo ir haciendo y pues igual también van y y pues de todas maneras hacer todo lo que me pues quieran decir así si les guste no les guste igual no importa pues lo que es importante es que que compartir compartir lo que se va haciendo y, y para mí o pues, sea documentar lo que voy haciendo y ya pues, eso es lo que lo que se quiere hacer con estos videos y listo entonces eso es lo que lo que se puede ir yendo a, a, y viendo y y bueno gracias por ver el video si, si, si les gustó pues igual o, o si no les gustó pues de todas maneras lo importante es como pues ir colaborando con algo listo entonces ahí tengo mi, mi pues ahí tiene mi canal de Arch a la orden para, para lo que necesiten, ¿Listo? Vale, gracias.